Desde Kiyocera, mmm, bueno, el, el gran desafío que tenemos con el canal es eh, fundamentalmente ayudarle a, prof, a profesionalizarle. Más allá de lo que es ayudarle en ventas, que evidentemente es un objetivo que tenemos y es muy importante para ellos y para nosotros, eh, consideramos que la estrategia a corto plazo tiene que ser el profesionalizar al canal, el ayudarle a entender el nuevo negocio que hay, el cambio que hay en el negocio de, de la impresión. ...y en volcarnos con ellos, en ayudarles para que pues, pues se adapten a ese mercado. Nos encantaría poderlo hacer eh, de manera total y en un corto esp espacio de tiempo, pero no puede ser así... ...porque de recursos andamos pues, escasos, pero bueno, eh, ya en la, en la actualidad estamos trabajando en hacerlo... Con un, ...con un grupo de distribuidores, precisamente, que creo que nos va a marcar la, las pautas para poder hacerlo con el resto y que nos va a ayudar pues, a hacer ese cambio importante que, que representa el pasar de un modelo de venta tradicional a un modelo de venta mucho más eh, moderno, orientado a la TI o a la, a la, a la industria de la, de la tecnología y de la informática y que les permita pues, adaptarse a lo que es gestión de documentos y de información en lugar del mercado tradicional de la impresión de toda la vida.